Yo ni yo yo caí uh, detenido en las en el centro de Detention Center. Michael Roy, nació el día me recogen el día 25 de octubre de 2016. So, fue ir a rescatar a mi madre que la dejaron botar en el mar a ella con 35 al cero. So, eso me costó estar los ocho meses en Detention Center. Eh, me, me, me querían acusar de tráfico ilegal de personas de Cuba a los Estados Unidos. En cuando era así. So, en esos ocho meses tuvieron mucha injusticia en el centro de detención con todos esos cubanos que habían ahí Yo fui participante de los que firmaron los videos de las cosas que pasaban no solo con los cubanos sino con los haitianos, jamaiquinos, con todas las personas y gracias al, al señor abogado a Soto del Bay, él fue el que me, de verdad me ayudó a poder salir de ahí porque mis papeles se me habían vencido la residencia, la licencia, todo se me venció y gracias al, al contacto con él y con algunas personas en Miami me ayudaron y me salieron de, del lugar. So, ahí pude empezar a trabajar de nuevo hasta que por fin pude venir y volver a reincorporarme y hacer mi vida de nuevo gracias a Dios me tiendo muy bien y, y de nuevo a echar para adelante de nuevo como, como antes. Mi caso fue resuelto muy bien, eh, era un caso bien difícil y de verdad el abogado hizo las cosas súper rápido. Eh, eh, también lo que me ayudó un poquito era que también llevaba muchos años en los Estados Unidos o sea, prácticamente yo me crié aquí desde muchacho y eso también ayudó un poquito también es re que nunca ha estado preso nunca he tenido ningún tipo de problema o sea, esas cosas también influyen un poco o sea, gracias a Dios, él pudo hacer todo bien rápido y hoy en día tengo ya todos mis papeles para atrás la residencia, los ID, todo y estamos ahora en el proceso de la ciudadanía de verdad no tendría como agradecerle él es un señor magnífico, verdad, maravilloso tremenda persona, amigo de la familia, amigo de muchas personas que ha ayudado tanto en este pueblo y de verdad para mí es mejor. De verdad que si sí. él lo que hizo por mí no tiene precio, sinceramente. Todos, muchos abogados, la mayoría me cobraron 35 mil dólares, 40, 25 mil dólares y él a mí no me cobró un solo centavo. Todo me lo hizo, de verdad, increíblemente se portó muy bien conmigo el señor. Me siento súper bien hoy, hoy en día me siento súper bien, y poco a poco he ido cogiendo mis libras de nuevo para atrás y, y recuperando mis cosas porque fue, fue bien duro.